¿Por qué alimentar nuestro cerebro todos los días con eso de ahí? ¿Gente haciendo ridiculeces para llamar la atención? ¿O gente diciéndote qué hacer? ¿O gente queriéndote cómo asustar? Adrián, ¿tú consideras que en realidad está de moda cuidarse? ¿Es una moda o es que ya definitivamente hemos como que un poco reflexionado sobre nuestra salud, o sea, va por un tema más de salud. Creo que la gente sí ha tomado conciencia con respecto a eso, porque has podido observar en generaciones anteriores a tus padres o abuelos sufrir ciertas cosas que nosotros queremos tratar de evitar. Y yo creo que de ahí viene todo eso. Creo que estamos en una fase difícil con respecto a la información que hay y de lo que hay que absorber y cómo hay que entenderla y cómo tomarla. Porque si bien es cierto que hay muchas de las cosas que se dicen que haces y pueden provocar efectos negativos, el mismo hecho de saber eso puede provocar ansiedad y estrés y nerviosismo y, y ponerte una idea en la cabeza de que todo hace daño, entonces qué como y eso puede afectar a tu salud mental, que es igual de peligroso que, que afecta a la salud física, ¿no? Justamente yo pensaba eso ayer, que o sea llega un punto en el que yo casi nunca uso redes sociales, realmente no me gusta usar redes sociales, pienso que es tóxico para la mente usar redes sociales, te soy sincero. Si yo estoy en, en YouTube es porque veo que es un medio que sirve muy bien para comunicar, para compartir, pero en cambio este tipo de redes sociales en las que son videos de un minuto, TikTok, he tenido que... que obligadamente por cuestiones comerciales ingresar ahí, porque si no te quedas detrás de todo el mundo, pero creo que son detrimentales para la mente de la gente, en verdad estoy totalmente en contra de que se trate, de que se consuma contenido de esa manera, estás estimulando el centro dopaminérgico, el centro de placer constantemente, y eso te, te, te ¿cuál es la palabra?, te bloquea de tener una verdadera relación con tu entorno y con tu gente, sino que estás ahí metido en la pantalla. Si antes era malo, ahora es peor. Pienso que cuando, cuando caes en eso de que te aleja de las personas y las bloqueas, podría volver como una adicción, definitivamente no creo que es saludable para nadie. Eh, como, dice, como dice Adrián, también para muchas cosas, cuando quieres promocionar productos es súper útil, Personalmente me distrae, pero no me paso horas tampoco. Pero sí, me distrae entrar en las redes sociales. Por ejemplo, Instagram me gusta, pero un rato, no. No soy de las que me quedo mucho ni con la televisión, ni con las redes sociales. no Pero, pero toma en cuenta que tú eres una persona que no creció con, con redes sociales. En cambio, la generación claro. actual está, a mi forma de ver, Muy haciéndose claro. de pedazos del cerebro, porque la cantidad de atención que tú pones a algo... O sea, veo ahora a, a mi hijo, a sus amigos, cosas largas, dicen, no, no, no, qué largo. ¿Una película de dos horas? No, no puede ser. Pero... Y es increíble, o sea, las cosas en la vida no son instantáneas, tienen, toman tiempo. Hay que apreciar, ahora quieren todo de manera inmediata. Y... ¿Cuánto valoro tus comentarios, Adrián? Exacta. esa palabra es para mí el todo. La inmediatez está... Este calcificando la mente de los chicos actuales. Es increíble, todo lo quieren para allá. Y cuando los niños, te estoy hablando de niños de menos de 10 años, te piden las cosas, ellos creen que tú eres una red social, un YouTube, un Netflix, que pones play y está la película. Nosotros estamos acostumbrados, haciendo un poco la analogía, ¿no?, a que venga el, el, el espacio comercial y te tenías que aguantar los 3, 4 minutos del espacio comercial para ver la peli y no tenías cómo retroceder. O sea, si tenías ganas de ir al baño, te las aguantabas porque lamentablemente continuaba. Crecimos con eso de los tiempos. Actualmente están acostumbrados a hacer con el tiempo lo que les da la gana. Y eso yo creo que va a tener una consecuencia te terrible eh, en los niños porque creen que todo es cuando a ellos les provoca cuando ellos demandan de eso y tal. Pero bueno, eh, al margen de lo que dice Fabiola, que, que es verdad que puede divertir un rato y tal, y, y, y lo que dice eh, Adrián, muy bien eh, aclarado, Fabiola es una persona que ha compartido la mitad de su vida sin redes, ahora con redes. El que nace, el que nace con esto, obviamente ya está condicionado. Ahora la pregunta... O los, para... o, o los, Gen, Z, los, los Gen Z, que son personas que ya están en sus veintes, ellos no necesariamente, bueno, sí, nacieron ya con, con internet, ¿no? Y las redes sociales las tuvieron desde niños y son realmente personas que estadísticamente ves que es la generación con más problemas psicológicos que hay, más problemas de ansiedad y más problemas de depresión. Y si tú lo analizas, es lógico, porque nosotros crecimos, ni, ni siquiera veía las noticias yo como niño, ¿no? sino que lo veían los adultos, en cambio ahora abren, abren TikTok, abren cualquiera de, de estas aplicaciones y les sale cualquier cosa de lo que está pasando en el mundo, de lo que es, de lo que no es, están constantemente bombardeados por un estrés, eso es estrés crónico, no es estrés agudo, y con el tiempo eso pro produce ansiedad y depresión, es así. Me encanta el tema, no sé cómo estés tú viola, pero es increíble porque normalmente en el programa junto a Adrián hemos hablado del estrés pero lo que nunca habíamos, siempre ha sido el estrés y las causas del estrés, pero nunca habíamos hablado del estrés que ocasiona efectivamente las redes y esto Adrián, permíteme agarrar este, este, este tema que está muy interesante ese estrés ya, porque una cosa es el estrés cuando haces ejercicio, cuando estás en el trabajo o algo por el estilo, pero de lo que tú ves a diario, pacientes o algo por el estilo, ¿cómo lo puedes llevar, o mejor dicho contrarrestar cuando tienes este estrés que te dicen sí es que me estreso de la cantidad de información que veo en redes o ves que un chico está estresado por redes no le vas a decir bueno, lo, de, tu lo, lo de contrarrestar siempre les pido que si ya están tomando el paso de buscar algo personalizado que se olviden de todas las cosas que han visto porque lo que va a aplicar para ellos no es lo que, lo que han visto en general en redes sociales ¿no? entonces les pido que se olviden de todo eso y que apliquen el plan tal cual como es. Y con respecto al manejo del estrés del día a día, técnicas de respiración, creo que sí lo hemos hablado antes, la técnica del de, el cuadrado se llama, inhalas cuatro segundos, mantienes cuatro segundos, exhalas cuatro segundos, mantienes cuatro segundos. Y eso con la respiración activas tu sistema nervioso parasimpático, pero realmente eh, enfocándonos en el tema, lo principal es... Dejar de contaminar tu mente, o sea, verdaderamente eso es lo principal. Porque a veces decimos, no, es que es mejor saber, porque así estoy preparado. Pero ya sabemos lo que pasa en el mundo, ya sabemos de, de, de los crímenes, ya sabemos de todas las cosas negativas que pasan. ¿Por qué alimentar nuestro cerebro todos los días con eso de ahí? O sea, yo muy de vez en cuando abro redes sociales, y cuando abro redes sociales realmente me arrepiento de, de abrir las redes sociales, o sea, abro Instagram para revisar cómo va el rendimiento de las cosas, porque obviamente tu, el negocio también está en Instagram ahora, eh, pero termino quedándome un rato por ahí y lo único que me topo son con estupideces y medios o sea, yo verdaderamente odio las redes sociales, eh, <risa> gente, gente, gente haciendo ridiculeces para llamar la atención, o gente diciéndote qué hacer, o gente queriéndote cómo asustar. Para sí, algo bueno, yo tengo mi círculo de amigos, de familia, con quienes comparto valores, con quienes comparto i ideas. No tengo por qué estarme llenando de las estupideces de la gente. Respeto mucho y, y, y en parte comparto muchísimo contigo. Lo que sí está claro es que yo ya me curé en salud y yo ya no voy a ir en contra de esa corriente porque es una corriente actual y no puedo decirle a mis hijas de dejar las redes... O, o a una persona que esté al lado porque de 10 personas que están a tu alrededor las 10 están en redes, es verdad. El, el atípico sería yo que digo es, ¿qué haces viendo a Instagram o qué haces viendo Facebook? No, pero pero puedes, pero puedes ponerle a través del celular tiempos en los que pueden en los que pueden ver y ah, sí, lamentable claro. lamentablemente Sí, lamentablemente no hay una forma de curar contenido todavía muy precisa, porque si pudiera hacer eso, lo, lo hiciera. En YouTube Kids hay una aplicación, pero realmente solamente dan contenido de, de niños y ya mi hijo está yendo a una edad un poco más grande, que puede ver algo más de contenido, que más bien quisiera que vea contenido educativo, y no hay una forma de curar ese contenido como me gustaría hacerlo, pero, pero lo puedo hacer a través, a través del, de, del tiempo que consume ciertas redes sociales.